Sí, jefe. Ay, güey, no Dios ¡Ay, güey. Ay güey, güey, güey, güey. Y adiós. Me volví a contratar por mis huevos. Es que yo me. Ay, me atravieso las puertas. Adiós. Adiós. El jefe, el jefe. Muy. Con mi portobelo relleno de queso de cabra estoy muy bien. Uy, qué elegante. A ver, ¿a qué sabe eso? A ver. ¿Qué sabe a relleno de quesadilla de la marquesa? Puro champiñón con queso. Y con tu perdón, ¿eh? Pero eso de las alergias es puro cuento, mi muy. Mírame a mí. Acabo de comer de tu comida y no me pasó nada. Las alergias las inventan los chavos para no probar la buena comida. Puras exageraciones, me cae! De Deyanira, de, de, ¿te sientes bien? Claro que me siento bien. ¿O qué tengo razones para sentirme mal? Yo pues sí <risa> comerte <de> todo. <risa> Lo que sí que, ¿sabes qué? Como que te pasaste de pimienta, mi amor. <risa> ¡Tus champiñones me están picando aquí en mi garganta! ¿qué gacho? No, no, no. Mejor sé que llamar a la ambulancia. ¿Ambulancia? ¿Ambulancia, dijiste?